Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, Paola, ¿a dónde vamos ahorita? El día de hoy nos dirigimos, aún no sabemos a qué playa, pero vamos a hacer el intento de buscar una playa así virgen, vacía, pues, para hacer el video de mi papá, Mario. Estamos planeando un video para mi papá de una alabanza que cantó la vez del culto en el 4K. Exacto. Y pues ahorita vamos a buscar la ubicación, nomás que hay mucho tráfico. Sí, es pues el va. detalle. Y pues les queremos mostrar un detrás de cámaras, cómo vamos a hacer todo, cómo vamos a andar buscando, cómo vamos a andar limpiando el sudor de mi papá, para que se entretengan un ratito. Y pues este video yo pienso que va a salir después del video oficial que vamos a hacer. Primero es el video oficial y ya después va a ser el detrás de cámara. Ah, exacto. Para que más que nada ustedes aprecien el detrás de cámara que también... Hemos hecho videos musicales anteriormente, yo y Mario. Y queremos mostrarle un poquito de nuestro trabajo. Exacto. Bueno, es como hobby para nosotros ya, ya no es como trabajo. Ya editamos que... mucho más que anteriormente. Ajá. Mario. Sí, casi editamos diario. Ajá. Por eso ya es como que se hace, hace como muy normal. Y pues ahorita nos vemos, Paul. Vamos, Mario. Paul, pues ya llegamos a la, a la primera ubicación. Vamos a mirar ahorita cómo está aquí el, el rollo. A ver, porque parece que está un poquito chocolatoso el agua. Sí, es que como... Que está muy revolcado el mar sí. aquí normalmente el agua está 100% clarita Pues ni modo Pablo, vas a tener que corregir colores Aquí esta playa se llama Pues Concha Chinas, incluso hay un video ah, Pablo, de Concha Chinas Sí, incluso caminando podemos llegar también aquí A lo mejor lo subimos a mi papá esa piedra Pero no sabemos cómo brincarlo allá Si ¿Sí brincas o no brincas? ¿Dónde está padre? Ah, de veras, también aquí está chido El problema es que está alto no, pero. No va a que, poder bajar. Vamos a rodar, le vamos a rodear ahí, tomas ahí. Pero por donde no veo forma. Todavía. Está bien alto, muy alto y está difícil. Todo difícil para que no, un brinque. Sí, sí, se puede. Mira lo que tiene que hacer uno para tratar de encontrar ubicaciones. A ver si no me caigo yo aquí. No eso no puedo. Es parte de es playa y todo, pero. Es, es esta donde mejor, mejor vista más difícil, ajá exacto allá está mi papá y nosotros tenemos que pasar ahorita lo que ya pasó a mi papá que es todo eso y hay pedacito de ahí y brincar un caminito de agua aquí es ese, ¿qué dices ah, ya vi esa fácil y hay mucha lama ya hay rosa. mucha lama, nomás está complicado la neta, está grabando y, y subiendo por estas montañas ¿por qué? porque algunas tomas A mí me gustaría allá en medio de la piedra, uh -huh. pero el problema es que no puede cruzar. Ahí pero las escaleras. ¿Dónde? Allá. Sí. Pues, Paul, se me hace no, que la regamos. Todo, agua, allá ¿no? están las escaleras y nosotros nunca las vimos, Paul. La, la, puede, la acabamos eh? de regar. Entra, ¿Sabes Acá? qué se te olvidó? ¿Qué se me olvidó? El... Ah, el para la luz. Es el reflejo no, para el reflejo la luz. Es una, rebote, es claro. el rebote, porque aquí te ves negro. Sí, aquí sí. se va a rebote, ¿No? vas a tener que ir. Pues sí, no de vuelta ir. tengo que ir. Sube por ahí como parkour. Eh, hey, ahorita vas a ir por ahí corriendo, me imagino. Mira, pobre, aquí me tocó ser el que da la luz. <risa> es que a veces con el sol, eh, a veces se estorba el sol. Sí, a veces sí estorba el sol. Y para eso pues le echamos, le echamos un reflejo. Sí, porque aquí. mira, quita, quítalo. quítalo y ponlo. Ahí está la sí, diferencia F, Pero pues es mi chamba Aquí de cargador Estoy chalán de chalán. Mejor te hayas envuelto con papel aluminio Mario No, pero fíjate, fíjate que sí me sirvió para, para a ver, sombra para, para, para, para Y esta es la primera toma que vamos a hacer Porque de tal manera Él nos amó Porque de tal manera Su hijo entregó porque amado a su único hijo En otras Nos localidades y pues Así vamos empezando de poco a poco. Es la primera, esta, la primera localidad Nosotros sí. estamos a nivel escala chico Mario Porque hay unos que viajan de ciudad en ciudad Y nosotros ah, nomás sí. de, de lugar en lugar Nosotros nomás vamos de playa en playa Ah, Exacto sí. Estamos calentando ahorita Mario Estamos a punto de volar el Drone Paul para, pero tengo que cuidar aquí porque si no se va a levantar Y a ver si no me mocho he un dedo, Paul <risa> No, pero es que no quiero que vaya a tocar esto y lo vaya a romper Dale, dale, dale, dale Sin miedo al éxito, dale Dale, ajá, si y ahora sí Y pues ahí está el dron, mira, vamos a hacer unas tomas con el dron Y para que salga mejor el video, con mejores tomas Aunque ahí va se ve oscuro por el sol, es lógico Pero ahorita vamos a empezar con unas tomas aéreas Arriba me da miedo, como que me está apuntando. <risa> esto, como que me va a disparar, ya me da miedo, mira. Nah, este sí. el amenazador. No, así es él. A él le gusta... Amenazar. Los, no, <risa> le gustan los hombres guapos. No, le gusta amenazar, <risa> y lo veo muy amenazador, mira. Nah, esto, pero, como que a nah, no, pero... No, no pasa nada, nomás, no más. No te arrimes mucho. Va. Estamos va. viendo aquí en las posiciones que tiene que estar. Pero mi papá le tiene miedo al dron, sí, sí. la escucha y se agacha, no hace nada, no hace nada el dron, aquí está chido la verdad, como para venirte a la playa y aventarte un clavado aquí. ¿Cómo hacer para bajar aquí este gran escalón? ¿Estás embarazado? Estoy embarazado. A ver, ¿quieres poder bajar o no? Sí, pero nada más. Ah, mira, te voy a decir cómo. Por ese escalón puedes bajar, Espera, por este. Oh, sí pudo. Sí Que estoy embarazado. Eh, estás embarazada. Así estoy normalmente. ¿Te van a caer, eh? De verdad? Listo, a dónde vamos ahora. a hacer unas tomas de dron unas más pues, aparte de esas que aquí. ya vieron. Ahí. Pues bueno, Paul, llegamos a, a otra locación, pero vamos, vamos al ras de la carretera, Paul. Nos pueden atropellar. Okay. También ya hicimos un video aquí, ¿ah ¿eh, Paul? Sí, ya hemos hecho varios videos en las locaciones que hemos ido, pero ahorita vamos a hacer el video de mi papá pues ahorita vamos a enseñarles el lugar, la ubicación donde nos vamos a quedar y ahorita les vamos a mostrar un poquito más Como pudieron ver pues el camino es algo complicado para llegar aquí, ¿verdad? hay mucha roca, incluso ahora es más fácil porque no hay agua. Sí, porque diario hay agua y diario te tienes que mojar los pies, pero hoy no, hoy está todo seco. Es bien raro, ¿cómo, cuando hace falta el agua? ¿eh? Lo que me pregunto es cómo bajan las piedras del río, piedras tan grandes, ahí se quedan. ¿Cómo las baja y cómo las vuelve a acomodar? No, no, a son muy piedras. grandes las piedras, las rocas. Pesadas. Pero pues para el, agua no, para el agua no hay nada pesado. Sí, es un poco complicado el acceso para acá, para la cascada de Palo María. Ahí hay un video, vayan a verlo. Vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Que pero vean. les recomiendo que vean cuando haya agua, porque ahorita sí, van a claro. venir y van a ver puro seco ahí todo eso. Pero pues bueno, y pues ahorita ya vamos a continuar. Agua, Paul, que me vas a mochar la cabeza. Oh. Estaba cerquita de mocharme la cabeza, Paul. Me quieres matar, ¿verdad, Paul? Ya vi. Dice Paul que nunca había mirado el final de un río. Y miren, aquí llegan porque ya acá ya está seco. Allá está seco y acá hay agua. Y Sí. Los mira. sí. Ahí hay pescaditos flotando ahí ahí está bien bonito la verdad aquí me gusta mucho miren aquí parece como tipo alberca pero ahí, fin ahí finaliza ya para abajo está totalmente seco el río pero está bien chido aquí Para que viviéramos tú y yo. ahí ya quedó bien Paul ya quedó bien ah Paul si ¿sí sabes usar el dron, el, el, el estabilizador si sí sabes y pues mira, ya está, ahí vamos avanzando ya de poco a poco, ¿eh, ya casi finalizamos. Al parecer esta toma me gustó mucho porque está en la roca esa, en esa, y se ve chida, no se ve chida, chida ¿eh? se ve padre. Yo siento que va a ser de las tomas favoritas no mías. No querían, pero yo les No que... querían. <risa> no, la verdad sí es cierto, fue de, de Paul ahí en esa roca. Por ahorita toca, toma en el agua. <risa> Paul, ¿está al lado? está al lado. ¿Sí ¿Tú qué, está al o no? <risa> La cara, la luz güey, la cara Pues ya quedó, ya quedó grabado Paula ¿eh? Estas tomas ya se finalizaron aquí en el agua Mi papá le tiene miedo al No le tengas miedo, no, no pasa nada Este, ya hicimos las tomas aquí Este, no les grabamos Pero vayan a verlo al videoclip ya va a estar antes, ya va a estar subido. Ya va a estar subido. Ah, esto nos hace un varonón, L, ¿eh? Sí, sí ya, ya finalizamos esas tomas. Y pues bueno, ahorita nos vemos en la playa. Y pues bueno, Paul, ya llegamos a otra ubicación. Ya, vamos a ver si nos alcanza el día Sí, el yo siento que sí, vamos a aprovechar lo que es este, el, el atardecer más que nada Y pues bueno, vamos a continuar Aquí vamos a bajar a la playa, Paul Sí, aquí esta playa no sé si ya la hayan reconocido para los loscriptores que no estuvieron en ese tiempo Hay videos atrás sobre esta playa para que vayan a ver. Exacto verla. A ver, entonces aquí vamos a hacer volar drone o toma aérea Dos. Hay que preparar todo, entonces aquí vamos a preparar para el dron. Vamos a continuar, Paul, pues. Aquí estamos haciendo una toma con el dron para que se vea el atardecer bonito. De espalda, mejor. De espalda, mejor, sí, porque no, no se alcanza a ver ahí, miren. Ahí está mejor. Además que tiene que pasar por arriba de la cabeza, esa, esa es la misión, Paul. <risa> vas a caminar, ¿eh? Ahí, ajá, vas a caminar hacia el mar. Eh, derecho, recto, recto, más recto, hacia el sol. Ajá, hacia el sol, haz de cuenta, caminas hacia el sol. Listo. Una. Dos Tres Para que salga una toma chida ahí Y pues así Así se graba realmente, miren Ahí va mi papá Con el atardecer Que salga chido ¿eh? Me gusta esa toma Pues así es otra toma más Que estamos haciendo para el videoclip que esperen lo pronto ese va, ese ese realmente eh, bueno. ese realmente va a salir antes de este de tarde, cámara si están viendo este video vayan a verlo al canal de Héctor el crema que es el de mi papá Paul Ajá, exacto. yo pienso Paul que aquí finalizamos este video sí esperen el resultado y pues si esperen el video ya casi va a estar yo pienso que ya va a estar cuando llegaste este video arriba. sí pero espero le den like se suscriban activen la campanita Instagram. también vayan a facebook porque ya tenemos facebook ah, y exacto. ya estamos activos de vuelta ¿eh, Paul. Exacto. lo dejamos como un mes sin usarlo más o menos ah, exacto. así que nos vemos mario Hasta